Bienvenidos a un nuevo episodio de Magic Open Source. Hoy me gustaría mostraros cómo cambiar, por ejemplo, de unas de corazones a unas de picas. Este es un proyecto muy interesante que tiene muchas aplicaciones y las vamos a ver hoy aquí en el blog.